En hiperlimpieza podrá encontrar una selección de bolsas de polipropileno CPP con solapa adhesiva, idóneas para la industria alimentaria, industria textil, tiendas y supermercados. El polipropileno CPP es un plástico que se diferencia del polipropileno normal en que posee una mayor rigidez y resistencia al desgarre, rozamiento o pinzamiento.